¿Qué tal, tribu? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Esta semana os hemos preparado un contenido súper exclusivo. Nos hemos ido de cena canábica a un club junto al Mediterráneo. ¿Se os ocurre un plan mejor para este verano? Hola, chicos. Nos hemos venido esta tarde aquí al Club Smokers en Altea, que tiene un evento muy especial. Tenemos aquí al presidente, Mike. Hola, Mike. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tienes preparado para hoy? Pues mira, hoy tenemos un evento para nuestros socios, un evento cerrado, privado, que es un menú que está todo cocinado con tema de THC y terpenos. Y bueno, una cosita un poquito especial para nuestros socios para cambiar un poquito. Bueno, y aquí tenemos a Jorge, que es el chef de esta noche, del evento. Hola. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Y Marina, que es la metre de sala. Hola, ¿qué tal? Y nos van a explicar, bueno, Marina nos va a explicar eh, los platos que se han elaborado para esta noche. Muy bien, de primeros, de entrantes, tenemos un carpacho de ternera, como podéis ver lo tenemos aquí montado. Lleva una infusión de albahaca y lleva también parmesano, rúcula, tomate normal y tomate cherry. Luego tenemos un brie que lleva una base de pan bimbo, encima tiene una rodaja de queso de cabra, ...y lleva eh, puré de manzana caramelizado... ...y va envuelto en unas bolsitas de brie... ...y de segundo que tenemos Marina... ...tenemos un pollo cocinado al horno... ...con dátiles y silope de arce... ...un solomillo Rossini... ...con foie y trufa negra... ...y de postre tenemos... Eh, coulant de chocolate... ...y sorbete de mango... ...es un buen menú y está elaborado... ...con mucho trabajo, mucha ilusión y muchas ganas... ...explícanos el solomillo... ¿De dónde viene? Pues mira, es un solomillo gallego eh, de muy buena calidad. Eh, va con una salsa de Oporto, que es un vino, eh, con foie gras y trufa negra. negras mm. ¿Y, y estamos aquí con Cream extras que es el segundo encargado de cocina, el encargado de aderezar con los terpenos y explícanos qué es lo que has puesto en los platos. Pues en este caso hemos elegido infusionar todos los platos con, con Phantom Cookies, con un live resin que les hemos elaborado previamente. Eh, en el caso de los terpenos, en el carpacho por ejemplo hemos es, Hemos escogido un Skywalker OG, que tiene unas notas cítricas, es un sabor muy intenso, muy potente, que combina muy bien, en este caso, con la salsa. Y cuéntanos, ¿qué lleva el segundo plato, el solomillo? El solomillo hemos elegido eh, terpenarlo, en este caso, con, un, con una variedad eh, Wifi OG. Es una variedad también muy potente, tiene tonos cítricos y tomo, tonos de diesel que le da un aroma y un sabor muy agradable al solomillo, en este caso, la salsa. Muy bien, ¿y el postre? El postre los tenemos aderezados con Amnesia haze y con Nina Limone y Orange Turbo. Pues muchísimas gracias y tengo muchísimas gracias de probarlo y ver ahora qué tal, cómo has combinado y has maridado todos los terpenos. Será un placer, ahora en breve vamos a disfrutar de todos los platos y después me dan la review. Bueno. Está listo. ¿Sí? Impresionante. ¿no? Feliz jogo. Sin palabras. ¡Mamma mía! ¡Qué buena pinta! A ver cuándo me invitáis a mí a una cenita de esas. Desde luego este verano está repleto de eventos. Por ejemplo, del 16 al 22 volverá el Rototoma Benicassim con el mejor reggae. Y el 25 de agosto llega a Valencia la Witmed Party. Este próximo 25 de agosto se celebrará en la Sala República de Valencia la Witmed Party. Un evento canábico en el que encontraremos todo tipo de actividades. Habrá conferencias en las que podrás informarte de las últimas novedades del cannabis terapéutico. Conciertos en los que contarás con las actuaciones de artistas de la talla de Sarif o Arse. Y una zona de stands y food trucks donde podrás recargar energías hasta que finalice la fiesta. Si estás cansado de lo de siempre, With Med Party es tu evento. Consigue tus entradas en widmet.es y disfruta de una jornada inolvidable. Y en septiembre tenemos una cita ineludible con la Feria Expo Grow en Irún. Atención, tribu, porque Marihuana Televisión te lleva gratis a la próxima Expo Grow Irún. Sí, sí, sorteamos tres entradas dobles para nuestros fieles seguidores. ¿Qué debes hacer para conseguirlas? Muy fácil, entras en nuestra web www.marihuanatelevisión.tv y en la sección Concursos te apuntas con tu correo electrónico. Así de fácil, el plazo termina el 5 de septiembre y las personas ganadoras se publicarán en la web de Marihuana Televisión. ¡Anímate y participa! Y recordad, ya está publicado el Marihuana News el 74, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo y muy pronto nuevos e interesantes contenidos. Hasta pronto, besitos.